Ya hemos llegado otra vez a la hora de la verdad. Por fin tengo de nuevo toda una cosecha entre mis manos que me permitirá fumar los próximos meses. Es orgánica, y aunque no creo que ganase una de las copas a las que asistimos, os aseguro que para mí es de una calidad inigualable, porque la he hecho yo con todo mi cariño posible, el mejor producto de cultivo. Después de los cultivos que llevo voy viendo cómo las hierbas con el paso del tiempo se curan y evolucionan, cambiando los sabores y los efectos. Pasados entre 1 y 3 meses ganan algunos matices que muchas veces no están en los primeros días de secado. No siempre la he conservado bien y también he visto, o más bien he probado, cómo una buena hierba puede perder mucho si la conservamos en malas condiciones. Si la dejamos que se seque demasiado, la hierba rasca más y pierde sabor. Por el contrario, si se queda demasiado húmeda, el sabor cambia a ligeramente más ácido, llegando al punto de no arder y en el peor de los casos, coger hongos. No sabéis la pena que me dio perder un pequeño botecito por no haberlo aireado correctamente. Así que esta vez pasé por la barraca de María a informarme un poco más y tengo los materiales adecuados para conservar de la mejor manera posible mis cogollos. Me contaron que dependiendo del tiempo que vayamos a tardar en consumirla, es mejor uno u otro método, así que empiezo. Y empiezo por el mejor. Esta es una caja doble cero, hecha de madera de cedro rojo, que es el mejor material para el curado de la hierba, ya que no presta sabores e igual de importante, no los absorbe. Además tiene una malla para recoger debajo la resina y poder hacerme un buen porro de hachís de primera calidad de vez en cuando. En realidad este es el mejor método de conservación a corto o medio plazo, pero la gran calidad del material hace que su precio no sea especialmente barato y solo puedo permitirme una caja de este tamaño. Así que sigo con el siguiente método para las hierbas que voy a conservar a medio plazo. Aquí veis botes que se denominan de vacío, aunque en realidad son más bien herméticos. Estos botes tienen una válvula que permite salir parte del aire del interior cuando se cierra haciendo un vacío parcial que impide que se abra de nuevo la tapa hasta que no se apriete de nuevo la válvula y este permita entrar de nuevo el aire. Son excelentes botes de conservación, pues al contrario de los botes de vidrio que antes utilizaba, no permiten que entre ni salga nada de aire de su interior evitando, por un lado, que entre oxígeno, responsable de la oxidación y degradación tanto del THC como los terpenos, las moléculas que dan el olor y el sabor, y por otro lado, impidiendo que el aire y el olor salgan de ellos. Además, los de color opaco protegen de los rayos de luz. Y por último, cuando se necesita una conservación a largo plazo, es decir, para hierbas que han de conservarse seis meses o más, lo mejor sería la conservación al vacío. Existen bolsas aluminizadas de gran tamaño tapas de cristal, con válvula en la tapa y otro tipo de métodos para envasar al vacío. Pero como no es demasiada cantidad lo que tengo que conservar, yo me he hecho con esta pequeña bomba y sus bolsitas, que la verdad sorprende lo bien que funciona. En el mercado se encuentran sistemas de mayor calidad para volúmenes mucho más grandes y más adecuados para todos aquellos que hacéis un cultivo de exterior para pasar todo el año y tenéis que conservar cantidades algo más grandes. Al hacer el vacío sacamos todo el aire de dentro de las bolsas o de los recipientes, consiguiendo de verdad sacar todo el oxígeno y, como decíamos antes, evitar que la hierba se degrade por oxidación. Así la tendremos siempre como en el momento en que la introdujimos. Por supuesto, el envasado al vacío también reduce casi por completo el escape de olor. Pues bien amigos, espero que en este cultivo hayáis aprendido algo nuevo en cada capítulo y sobre todo que os sea útil. Yo voy a compartir una cata de mis nuevas variedades con mis compañeros de Marihuana Televisión, que me han acompañado mes a mes y también se lo han ganado. Hasta la próxima amigos.